Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Os voy a hacer un pequeño vídeo explicando Cómo podemos empezar a consumir ganoderma aquellas personas que empiezan a consumirlo Para mejorar cualquier problema de salud Casi todo el mundo consume ganoderma Para mejorar sus problemas Tenemos dos tipos de ganoderma Que es el RG y el GL Ahora bien, es conveniente Consumir los dos a la vez Porque se potencian entre sí Son diferentes partes del champiñón Vamos a ver cómo se empieza la primera semana, normalmente todo el mundo empieza de la misma forma, que es una cápsula de RG y una cápsula de GL, a las mañanas, en ayunas, con agua, ¿sí? Bien. Está bien, obviamente, normalmente todo el mundo empieza consumiendo también con espirulina conjuntamente. La espirulina nuestra que viene comprimida son de 250 miligramos, quiere decir que 4 y 4 no interesa. 4 es equivalente a un gramos. Es la cantidad mínima recomendada. Consumimos, cogemos los galodermas y no los tomamos con agua. Media hora o 30 minutos antes. En España las instituciones lo explica. Primera semana un RG y un gel. Ahora bien, la segunda semana lo normal es consumir dos RGs. 2 y 2 GL. ¿Por qué? Porque el ganoderma a cada persona le hace un efecto diferente. A uno les hace mucho efecto, a otro les hace un efecto menor. No sabemos, cada persona es diferente. Depende, del problema es lo que tengan, depende de la cantidad de medicamentos que tome. Como el ganoderma lo que va a hacer es que aumente su, el organismo, su capacidad de desintoxicar y regeneración, depende cuántos tóxicos tenga, cuántos medicamentos tome, su forma de alimentarse. Puede sentir dolor de cabeza, cansancio, cuando va a orinar huele muy feo, etc, etc. Empieza a echar muchos mocos. Diferentes partes del cuerpo empiezan a eliminar tóxicos. Si toma mucho ganoderma de golpe al principio, no es que le haga daño, es inocuo totalmente. No hay posibilidad de sobredosificación ni toxicidad. Puede tomarlo un bebé, no hay ningún problema. Ahora bien... Si tiene mucho tóxico y empieza a sentirse muy mal, puede pensar que le está sentando mal el ganoderma. Y el ganoderma no es que le esté sentando mal, sino que está usando mucha cantidad al principio. entonces el cuerpo elimina demasiado rápido los tóxicos y se puede sentir mal. Puede ser la primera semana tomamos un RG y un gel. En la segunda, dos RG, dos gls y podemos tomar, por ejemplo, cuatro u ocho espirulinas. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, aquí hay nueve, ¿no? Bueno, ya veis. Bueno, cojo todo. Y a la mañana en ayunas me lo tomo. Vamos a suponer que la primera semana esa persona con un RG y un GL, es decir, uno de aquí y otro de aquí, no nota nada. Obviamente aumenta al doble. Que resulta que si se siente cansado, le duele la cabeza. Mantiene la cantidad de un RG y un GL, no necesita más y cuatro espirulinas. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya ha empezado y ha reaccionado muy rápido al estímulo del ganoderma para empezar a eliminar tóxicos. ¿Que no ha notado nada? Dos. La tercera semana puede mantener dos y dos o si resulta que no siente nada ni se encuentra mejor, ni, ni, ni, ni tiene ninguna crisis de desintoxicación que se llama, bueno pues puede aumentar a cuatro. Por ejemplo bueno aquí tenemos cuatro RGs bueno, yo voy a tomar 6 Ya veis las que me estoy tomando, eh, no me está pasando nada Y lo mismo, vamos a echar 2, 4, bueno, otros 6, ¿no? Como yo estoy acostumbrado Y mi cuerpo ya está desintoxicado Lo único que hace es ayudarme a regenerar las células un efecto antienvejecimiento. Y espinurinas este, Bueno, pues en este caso voy a echar las 4 o 5 6 Que tengo aquí Y ya ves que aquí tengo, pues como 1, 2, 3, 4, 5, 6 RGs Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 G, bueno, pues me los tomo también Bien, hay diferentes tablas por ahí que tenemos en nuestras formaciones, depende del problema de salud que tengas, tienes que tomar más o menos cantidad, más tiempo o menos tiempo. Muchos preguntan, ¿y tengo que tomarme esto toda la vida? Depende, quizás sí, grandes cantidades no, normalmente cuando solucionas tu problema de salud, una pequeña cantidad de mantenimiento sí es recomendable, ¿para ti Para mantener la salud y no volver a caer en los problemas que tuvimos, es... Muy fácil, es muy sencillo, no os compliquéis la vida Si tomas por ejemplo 6 o 8 RG's, tómate la mitad antes del desayuno y la otra mitad antes de la comida por ejemplo Y ya está, así de simple Sin más, aquí tenéis arriba mi WhatsApp Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos